Ah, el Alfa rompe el silencio sobre su Bugatti. El artista urbano Emanuel Herrera Batista, mejor conocido como El Alfa, reaccionó este lunes a través de su cuenta de Instagram por primera vez desde que fue quemado su Bugatti, donde mencionó el nombre de una persona con quien ha tenido inconvenientes desde que llegó a Miami, donde reside actualmente. Explicó que llegó a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrirse puertas que nunca se han abierto. Y según sus palabras, de, de la nada, aparece esta persona, Top Dollar, Vivi, Ariel Antonio Hermanza, y me dice que tengo que grabar con su artista urbano el mayor clásico obliga, obligatoriamente. Dijo que a los pocos días de la conversación tuvo el incidente donde le cayeron a tiros al vehículo Rolls Royce. Y luego de ese atentado, me quemar, le quemaron su carro Bugatti en el parqueo de la residencia. El artista agradeció a sus fanáticos y familiares por estar pendientes y demostrarles cariño. Tras el anuncio de su Bugatti quemado, decenas de personas se solidarizaron con el artista, entre ellos su colega Toxic Rock, quien fue un poco más allá y le pidió evaluar en qué está metido, debido a los dos ataques que ha recibido en Estados Unidos. Escuchemos. Hermano, no deje que alguien te arrebate lo que tienes, lo que Dios te dio. Ellos te pueden arrebatar lo que tú compraste, lo que tú compraste, pero lo que Dios te dio, no dejes que te lo arrebaten y que, y que se quede impune, que se llama la vida. Mira, manito, haz un alto en el camino. Te lo está diciendo la voz de la experiencia que he tenido todos los problemas habidos y por haber con con tigre, con policía, con jueces, con fiscales, con todo el mundo, manito, con abogados, con empresarios. Mira, manito, haz una parada en tu vida, que tu carrera es importante, pero tu vida es más. Mira, manito, a ti te están mandando un mensaje directo, loco. La fama es buena, yo la tengo, la he tenido y la tendré, porque yo sé mantener mi fama. El dinero también es bueno, yo lo tengo, lo he tenido y, la te y lo tendré. Pero, my brother, llegó el momento de que tú te sientas, que tú te sientas tú tranquilo, a meditar tú solo. Y pienses, ¿en qué yo estoy metido? Ya. Ahí escucharon las declaraciones de Toxicro eh, en defensa de del de Alfa y de lo que está pasando. El Alfa acusa a Top Dollar, Bibi. Recordemos que Top Dollar era, era la compañía, el hombre que tenía al lápiz filmado en, en aquella época. Eh, él tiene una compañía musical y ahora tiene este problema con el, el Alfa porque supuestamente el Alfa se ha negado a grabar con el mayor clásico. Eh. Le Oye, tirote... Recordemos el tiroteo el otro día donde le tirotearon a Rolls mm -hmm. Royce y ahora eh, el Bugatti. Y él acusa, él allá públicamente a Top Dollar, Bibi, eh, con su nombre... El, su nombre Ariel Antonio Almanza, que es el nombre verdadero de, de Vivi, Top Dollar, y, y la cosa está fea porque ya se ve, se, ya se. A, a, en la, cuando se armó la balacera la otra vez, se dijo que fue y ahora él lo confirma. Y es porque él, él se le ha negado a grabar con, con el mayor. Parece oh, yes. que el mayor está patrocinado por por Top Dollar. ¿eh? Yo estoy de acuerdo con las declaraciones de Toxicro y es que él tiene que tener más cuidado con los contratos, la música, con lo que él está manejando. Sabemos que el, el Alfa va hasta ahora ha sido una persona que ha sabido manejarse internacionalmente por todo lo que ha logrado, pero como decía Tóxico, lo más valioso es la vida, que va sí. primero. Entonces, eh, hay que ver el trasfondo de todo, porque como tú dices, por el simple hecho de no grabar, por ese simple hecho de no grabar con este artista, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer sí. lo otro, entonces, es un caso que ya tienen que irse pues a lo legal, no solamente por Instagram tirándote la puya de que yo acuso sí. a fulano por esto. No, no hay que publicarlo. Tú toma la iniciativa tú mismo porque, ¿y si lo hubiera estado montado en ese carro? Lo hubiera matan. sido una tragedia. O la persona que estuviera montada en el carro que estaba al lado, aunque estaba forrado, como que ya se hubiera ido. O alguien que hubiera pasado cerca, un seguro de quien sea, hubiera pagado por el simple hecho de que tú no quieras grabar con el artista mío. Sí, sí, así que es lamentable. Te he hecho top dollar. También ha reaccionado y dice que, que que ya habló con el mayor y quiere hablar con el alfa. El mismo alfa lo subió y, y, y no sé qué es lo que está pasando. Pero el alfa tiene que entonces ponerse la pila y, y a lo legal, o sea, ahí y demandarlo, ponerle una orden o algo así. Porque si ya está claro, claro. de que es vivo y que lo está jodiendo, <risa> le ha quemado el carro y lo y, lo, y, lo, y ha atentado contra su vida, entonces. Él tiene que, que ponerle un stop a esto legalmente. ¿Eh? Y él él lo, él lo acusa y dice todo lo que le pase o le pase a, alguno, a, a alguien de su equipo de trabajo: el culpable es Bibi, Todd Dollar. ¿Eh? Dijo el Alfa. <ríe> Usted se ríe, mama. Pero mira también, eh, amá, eh, dije que qué peligroso ese Bibi. Bueno, yo no sé quién es, o sea, yo en lo personal, porque no había. Yo he escuchado, escuchado el, el nombre, dos dólares. Ah, bueno, dos dólares dólar cuando lápiz, sí, sí, pero, cuando no, la, sabía pero no sabía el personaje. Pero no sabía el personaje, exacto. Eh, lo mejor que puede hacer el Alfa es irse a lo legal y no. Y en Estados Unidos, porque no sí. es como aquí. Aquí claro. tú sabes que es un show. Allá sí. en Estados Unidos no. Eh, en Estados Unidos las leyes de cada estado, obviamente, pues se rigen o sea, cada uno por su, por su ley en cuanto a justicia. En Florida no es la excepción y yo sé que si el alfa va a la justicia con esta situación yo creo que se va a sentir muchísimo más protegido que en cualquier otro lado eh, la, lo que dijo toxicro a mí me llegó de verdad eh, toxicro se le ve que el tipo es un, una persona que tiene está en otro nivel sí. verdad intelectual tengo sí. que decirlo no se quieren los urbanos le mucho eh. entonces lo que le digo al alfa lo que le digo al alfa toxicro es algo que tiene muchísimo sentido muchísima lógica y es una advertencia de una persona que de verdad sabe cómo se mueve el negocio y una persona que también ha querido, o sea, proyectarse a nivel internacional, porque no hay que no hay que decir que no, todos los artistas urbanos se quieren proyectar internacional. Entonces el asa tiene que tomar mucha, mucho, mucha cuenta, mucho cuidado y irse a lo legal ya, no es, es seguir con el, con la tiradera en Instagram, sí. que, que una foto, que fontear, no, no, no, ya es ir legal a la justicia. Claro, el mayor también reaccionó, lo vamos a ver ya más adelante, eh, lo que dice el mayor sobre esto, que ya él está involucrado porque ya sí. se, se supone que el, el problema viene porque no han grabado con él, y a, a, más adelante vamos a estar viendo lo que dice el mayor eh, en su declaración sobre este tema que también se puso en solidaridad con el alfa igual que muchos artistas diciendo que que algo que no se permite algo que no acepta que ese tipo de abuso un, el alfa con, con 14 años ya en la, de, de carrera un luchador un fajador recordemos que es un muchacho que viene de de, de de orígenes humildes de su barrio y que no ha sido fácil ¿eh? Así que todo el mundo ahí en solidaridad con el alfa, los artistas, los, los influencers, todo el todo el mundo solidarizándose con el alfa. Ahí podemos ver la imagen donde publica Top Dollar Bibi, donde dice que una de las razones por la cual entramos a la música urbana en República Dominicana en aquello tiempo fue para poner en alto estos colores. Yo no soy muy creyente en uniones, pero necesitamos tener una reunión y pronto, anoche ya hablé con el mayor clásico, solo me falta el alfa. Hashtag Pinto Dime A. Ah. Bien. Ahí escucharon, entonces. Yo no soy muy abundante en, en el área del urbano, sí, tú sabes. <risa> Pero, del, de los tiempos playeros que Camila escuchaba su dembow y todo, yo Oye, no sé eso. qué ha pasado con la música. Yo no sé qué ha pasado con las colaboraciones. Ya la gente no quiere hacer música como antes porque me gusta, sino por el view, por el dinero, por cantar con fulano porque fulano está ahí, no hacerlo y llegar por ti mismo. Eso como que ya ahora sí acabó. Esa gente de, del Alfa, el Poeta Callejero, el charo blow, toda esa gente de Batallón iniciaron porque le gustaba la música y han seguido los lo los diablo, lo diablos lo diablo, quieren pegar. El mismo don obligado, o... y sí. quieren hacer esos shows para quieren llegar yo no show. sé qué. Como que el sentimiento de música no lo tienen. Ya no es igual antes, ah, por eso yo era muy fan y lo soy todavía, ya que se ha recuperado de nuevo el poeta callejero. O sea, las canciones de él eran de o sea, a mí me llegan full de, eran de verdad. O sea, lo que se vivía y se sentía que era porque le canta gustaba. Cantaba una, canta una de, de poeta antes de irnos a la pausa. Ay, no, yo no te cantaba. ¿Eh? De poeta, de poeta <risa> con 10 no con, con años, Camila. Eh. Dale, dale, dale, dale Oye, un ching de poeta antes de irnos no a la de pausa. Yo no un chido a la que te, de, de, de la que tú te acuerdes ¿Eh? No, no, yo no sé cantar. Uy, antes de irnos a la pausa, una de no, poeta. No, no y que, vamos a ir a la pausa, ahorita se la canto. Dale, dale. <risa>